Bien, ¿alguna pregunta o duda hasta ahora de lo que hemos estado viendo? Vamos a entrar al manejo del LCD típico de dos renglones por 16 caracteres. Obviamente ya sabemos que un LCD eh, cumple, tiene una razón muy importante al, al utilizarse con un sistema digital. Ya que es el que se va a encargar de desplegar la información que queremos que el usuario visualice en un dado momento. Estos tipos de display, aunque es nada más son de texto, eh, también nosotros podemos hacer diferentes tipos de dibujos. ¿Por qué podemos hacer diferentes tipos de gráficos en cada uno de estos displays? Porque estos displays, así como manejamos la matriz de LED, pues también tienen una matriz muy pequeñita en cada uno de, de los caracteres que yo represento. Y esa matriz yo la puedo configurar de acuerdo a las características que me proporciona el, el fabricante. Yo puedo hacer que mane manejar más píxeles en cada letra o menos píxeles, dependiendo qué es lo que yo quiera. Entonces, como yo tengo una característica muy similar del manejo de columnas y renglones de cada uno de esas eh, matrices donde se maneja el texto, pues entonces yo puedo dibujar lo que yo quiera. No solo es para poder este, en un dado momento pasar texto, sino también puedo hacer dibujos, si así lo quisiera, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a ver unos ejemplos de estos tipo de display. Tengo displays que lo van físicamente lo van a ver así, ¿no? El precio ahorita pues básicamente ha bajado un montón. Y aquí fue la primera página que busqué, salen 51, 52 pesos. Este es un display típico de dos renglones por 16 caracteres vemos la parte posterior y vemos que es de los más chinos que se pueda tener porque no hay un circuito integrado, simplemente es una gota de silicio y de ahí que este tipo de dispositivo sea un poco delicado al momento de conectarlos mal. ¿Sí? Porque eh, este, estas gotas de silicio pues, son genéricas, no es un integrado en sí. Si nosotros consiguiéramos el display que tiene un circuito integrado en cada una de estas gotas de silicio, son más robustos, pero obviamente no saldría en 51 pesos. ¿no? Andría saliendo como unos 300 o 400 pesos. Quemar uno de estos, pues no, no les dolería tanto, más que 52 pesos. Pero quemar uno original, pues yo creo que 300 o 400 pesos, creo que les dolería un poquito más. Y este tipo de dispositivos se daña simplemente con conectar mal el, la alimentación. ¿no? Ojo. Aunque la distribución de los pines la traen acá arriba y pareciera que sea similar, hay que fijarse siempre en los niveles de voltaje donde se conectan. ¿sí? Porque pueden cambiar esos pines en función de quién esté fabricando al dispositivo. Aquí vemos una un ejemplo típico. ¿no? Ahora... No solamente existen este tipo de display. Estos tipos de display son paralelos. Así como está, puedo conectar directamente el bus de datos de este display a mi microcontrolador. Y aquí lo vemos claramente en, en la tabla. En este caso me está diciendo que desde el PIN 9 al PIN 16 está el bus de datos. Y ya me está diciendo cómo está, cuál es el más significativo y cuál es el menos significativo. Entonces, este bus de datos lo conecto al microcontrolador y si se fijan como es de 8 bits pues ya me está ocupando un puerto completo del microcontrolador. Aparte, tengo las alimentaciones y tengo el contraste que lo conecto a través de una resistencia para poder eh, variar la brillantez de ese LCD. Muchas veces se deja fijo, otras veces le ponen este potenciómetro, si así si lo quisieran Ya depende del usuario. ¿no? Entonces, esa iluminación... Que trae de, de, de fondo el lcd la puedo regular yo con ese potenciómetro ahora bien eh, este tipo de display a raíz de la del éxito que está teniendo la comunicación serial pues entonces yo puedo encontrar ya este tipo de display de manera serial vean la forma es el mismo display mismo display misma forma posiblemente misma distribución pero ahora me venden este modulito lo puedo comprar independientemente y luego conectar aquí el display, o me lo pueden vender en conjunto. Aquí en conjunto me está saliendo esto en 82 pesos. Mismo display, pero ahora tiene un módulo serial. Y aquí vemos la distribución de los pines seriales, vean. Que puede ser un I cuadrado C o un SPI. Eso me lo dice el mismo fabricante, ¿no? ¿Qué tipo de, de conexión puedo tener de manera serial? Y en un dado momento, vean, es un I cuadrado C. Y eso Dígame. lo vemos. Dígame. Ah, yo le iba a decir que yo compré esos módulos para hacer ahorita un proyecto. Ajá. Y, pues, al principio lo estaba conectando mal, creo, los pines del LCD, hasta que ya vi cuál fue mi error y ya lo conecté y se prendió. Bueno, es que creo que ese es un módulo que necesita para aprenderse, ¿no? ¿no? Este módulo es para poder hacer una comunicación serial entre el microcontrolador y el LCD. Porque el LCD original es C, es este paralelo. Aquí lo vemos, vean, ¿No otra vez. Sí, es paralelo. Ahí tengo las conexiones. Pero este modulito lo que hace es hacerme esa conversión de paralelo a serie. En este caso, el estándar manejado es un I cuadrado C. Ahí veo las patitas SDS y SCL. Esas son las que van conectadas al micro junto con la alimentación. Y entonces, este circuito integrado lo que hace es esa conversión de una comunicación paralela a una comunicación serial. Entonces lo puedo también conectar así. Y aquí, si se fijan, ya no ocupo los ocho pines, ni los de alimentación, ni todo lo que conlleva el circuito original. Aquí solamente ya necesito cuatro terminales y, es, y del micro solamente requiero dos. Y para las otras dos pues, sería la fuente de alimentación y el, y el voltaje, ¿no? y la tierra. Entonces es otra forma de conectarlos, si así si se quisiera. Obviamente, para nuestro caso lo vamos a ocupar de manera paralela por las características del microcontrolador que estamos usando. El microcontrolador tiene la característica y cuadrado C, pues lo más viable es usar este. No me la complico. Y entonces ahorro el eh, número de pines. ¿no? Ahora también, así como existen estos, eh, estas pantallas que puedo convertir paralelo serio, manejarlas en serio en paralelo. También, también puedo tener displays un poquito más grandes. ¿Sí? En este caso es de cuatro renglones por 20 caracteres y también tiene su módulo serial. Vean, lo puedo conectar de manera paralela. Aquí están los terminales. O me lo venden ya con el módulo serial incluido. Entonces ya tengo la conversión y simplemente si otra vez tengo mis terminales, mi SDA y MCCL, que es el i cuadrado C. Y con eso lo conecto al micro. ¿sí? Y es un display. Que se configura muy parecido a lo como lo vamos a hacer nosotros aquí. Nada más que en este caso ya serían cuatro renglones y 20 caracteres. El que nosotros vamos a usar es de dos renglones 16 caracteres. Entonces su configuración es muy parecida. Obviamente siempre hay que bajar la hoja del dato del fabricante para poder este configurar y programar este tipo de dispositivo. ¿No? Ahora vean lo siguiente, eh, con este tipo de dispositivos yo puedo hacer diferentes gráficos, veanlo ahí. Así como lo hicieron con la matriz de LED, yo puedo dibujar mis figuritas, puedo dibujar mis, este, lo que yo quiera. Obviamente no se ve parejo porque están dos renglones, en uno de cuatro renglones también pudiera hacerlo lo mismo. Y se vería seccionado porque obviamente no es un display para ese tipo de cuestiones, sin embargo, se puede aprovechar esa característica... Para en un dado momento este hacer un dibujo, ¿no? incluso una gráfica, si así se quisiera. Entonces aquí vamos a ver otro ejemplo. Vean, donde se dibujan otro tipo de, de características. Un Pac-Man comiéndose las letras, un fantasmita, etcétera Y se puede hacer sin ningún problema, vean. Ustedes son los que dibujan. Pueden, ahí está en el segundo renglón. Pueden pasar al primer renglón que siga todavía siguiendo al fantasmita y no hay ningún problema. ¿sí? Entonces, esa es una, una de las características que uno puede hacer un poquito más amenas en un menú utilizando un display. Obviamente, al hacer esto, pues requiero muchos recursos porque todo eso está en memoria de programa. Es decir, todo ese texto, todas esas figuras están en la memoria de programa y eso me consume memoria. Lo mismo que comentamos en su momento para la matriz de LED. Es exactamente el mismo esquema. Entonces, un display de estos, pues me sirve para texto, pero si lo quiero hacer más a menos mi menú, pues puedo ponerle yo diferentes características que se hagan, se vea más visual, ¿no? Pero eso implicaría entonces hacer más uso de memoria del, del microcontrolador. Bien. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de display, lo que vemos nosotros siempre es un solo pantallazo, es decir, 16 caracteres arriba 16 caracteres abajo. Sin embargo, el fabricante me dice que no son solamente esos caracteres los que yo estoy visualizando, sino que puedo hacer un desplazamiento de mis pantallas y ver más caracteres. Por ejemplo, aquí abajo, el fabricante me dice que lo que estamos viendo nada más es un espacio de memoria. ¿sí? Es un espacio de memoria. Entonces, el espacio de memoria que tengo ahí, yo tengo más espacio de memoria. Sí, me dice que tengo desde 00 hasta 27H en la parte superior y en la parte inferior desde 40 hasta 67H. Volvemos a lo mismo. Cada una de estas posiciones es una posición de memoria. Entonces, al estar con una posición de memoria, yo tengo control sobre esas posiciones de memoria. Puedo direccionar la memoria que yo quiera. Obviamente, para utilizar este espacio que no está indicado, pues yo tengo que configurar a mi display para decirle que haga un desplazamiento del texto. Entonces lo que voy a ver es que se va desplazando. Es como si se desplazara esta parte que está aquí señalizada. Y se fuera desplazando parte por parte. Entonces veo más texto. Pero veo texto desplazado. ¿sí? Sin embargo, para ver un texto fijo solamente vería lo que estoy viendo aquí. Como lo veo acá. Dos renglones 16 caracteres a la vez. Si quiero ver otra cosa, le digo al display que haga su desplazamiento y entonces veo otros 16 caracteres y dos renglones. Pero eso lo tengo yo que configurar. Pero que quede claro que no, no nada más lo que estoy viendo aquí es todo lo que puedo poner. No, yo puedo hacer desplazamiento de un espacio de memoria para poder más text ver más texto en un dado momento. Entonces vuelvo a recordarles, verifiquen cuando compren sus pantallas o su display, verifiquen esta tabla. Porque dependiendo del fabricante, lo más peligroso es esto. Que estén cambiando los niveles de voltaje. Las terminales de voltaje. Y si están cambiando y si ustedes se equivocan, pueden quemar, quemar al componente y ni cuenta se van a dar. A veces se quema medio display. Y eso nos damos cuenta porque solamente les aparece el texto de un lado o de otro lado. O a veces se quema y nada más me aparece un solo renglón. Ya sea el de arriba o ya sea el de abajo. Si me permite ver todo un renglón, pues no hay problema. Me puede seguir sirviendo porque en un renglón puedo escribir perfectamente bien. Pero si se, de, se parte a la mitad, pues a lo mejor puedo mandar todavía algún tipo de texto. Pero ya sería eh, un desperdicio ¿no? la mitad del, del display. Entonces muchas veces el fabricante ya me establece qué es lo que puedo hacer en este tipo de, de dispositivos. E incluso él ya me proporciona una tabla. Y me dice, mira, todo esto es lo que tú puedes hacer que se vea en tu display. Si se fijan aquí, no hay ningún Pac-Man, ni un fantasmita, ni un reloj de tiempo de arena como el que acabamos de ver ahí. Sí, eso ya yo ya lo puedo diseñar. Y lo puedo diseñar porque si nos damos cuenta, nuestro LCD presenta, vean aquí, una especie de matriz para cada una de las letras. Entonces, si cada letra es una matriz y ya vimos cómo hacíamos en la matriz de LED cómo hacíamos un dibujo o como un texto, bueno, pues entonces aquí también yo puedo dibujar mi fantasmita, puedo dibujar a mi Pac-Man, puedo dibujar mi reloj de tiempo, utilizando una sola matriz o utilizando un conjunto de matrices para dibujar lo que yo quiera o poner lo que yo quiera. Sin embargo, el fabricante no lo establece porque él lo está estableciendo para usarse para texto, ¿no? Pero pues como podemos hacer la programación individual de cada uno de esos caracteres, pues nosotros podemos dibujar lo que queramos. A final de cuentas, es el programador el que decide qué es lo que va a poner. ¿no? Entonces el fabricante ya me proporciona los códigos ASCII de cada uno de los símbolos que yo tengo o eh, su valor y su valor hexadecimal para hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, nosotros cuando trabajamos en un display, pues hay que acordarse siempre de los códigos este, ASCII, ¿sí? que necesito para poder sacar el texto en un dado momento que yo quiera eh, manejar. Ahora, el, el fabricante también me dice, hey, tú puedes configurar tu display en, usando una interfaz de 8 bits o usando una interfaz de 4 bits. Eso ya me lo maneja de manera directa el fabricante y me dice lo siguiente. Si vas a usar una configuración de 8 bit, Esto es lo que tú necesitas hacer. Me dice. Enciendes el display. Luego. Esperas. Un tiempo no mayor que 15 milisegundos. E inmediatamente. Mandas una palabra de control. ¿sí? Esa palabra de control. Vean cómo está establecida. A través de los diferentes. Pines del display. Me está indicando. Y a través de estos dos pines es que se hace el control del display. Y es cuando yo le digo que la palabra es de control o la palabra ya es un dato de lectura. Y en función del código que yo le envíe, pues es lo que va a hacer este display. ¿no? Entonces aquí me dice que se está configurando en un modo de 8 bits. Si yo le mando esta palabra de control. Luego me dice que tengo que mandar a una rutina de no más de 4.1 milisegundos. Y luego, otra vez... Una palabra de control. Luego otra vez otra temporización, otra vez otra palabra de control y luego empezar a escribir lo que ya quiera yo en el display a la configuración que yo quiera proporcionar. Bueno, ahorita vamos a ver más claramente cómo se hace esto. Esto es lo que me da el fabricante a mí cuando es 8 bit. Cuando es 4 bit me dice lo mismo, pero nos damos cuenta que ahora con 4 bit me va seccionando el dato, vean aquí. Primero me pone una parte del dato. Si ¿sí? me manda una parte del dato y luego me manda otra parte del dato. Y así voy mandándola por partes para manejar una configuración de 4 bits. Entonces, este tipo de display tiene esa car este de características: que puedo trabajar 8 bits o puedo trabajar 4 bits. Obviamente, de 8 bits. Toda la información va en un solo momento. De 4 bits tengo que mandar parte por parte la información para que se complete los 8 bits. Entonces da más vueltas el microcontrolador. Eso generaría más tiempo ¿sí? de lectura entre el microcontrolador y el LCD. Por eso nosotros vamos a manejar el de 8 bits para que todo se haga en un solo tiempo. A todo al mismo tiempo, ¿no? Y no estar partiendo. Pero si uno quisiera usar 4 bits nada más. Porque dices que el micro ya no tengo más pines. Y nada más tengo 4 bits. Pues esta sería la mejor forma. Pero habría que tomar en tiempo. Que el tiempo que va a ocupar la programación. Y el momento de, contro de controlar el, el LCD. Pues va a ser mayor. Que si lo hiciera con 8 bits. ¿Por qué? Porque son más vueltas las que tiene que dar. el microcontrolador. En este esquema directo de configuración del LCD. Si ya manejamos la interfaz de 4-bit y cuadrado C, la cosa cambia porque el protocolo es diferente ¿sí? al que maneja directamente el display. Entonces, el fabricante también me manda su sede de instrucciones. No sé si lo alcanzan a ver ustedes. Vean, Díganme si lo ven, si no, lo hago más grande. Sí, se aprecia. Vean, esto me lo da el fabricante y él me está mandando todos los comandos para decirme qué es lo que yo quiero hacer. Porque al final de cuentas yo tomo la decisión de lo que quiero hacer con el display. Entonces vean aquí. Eh, estos. Estas variables. Acá abajo me describe él. Las variables. Y me dice esa id. ¿Qué hace? ¿Y qué y qué pasa si yo lo cambio? Dice mira. Dice si tú le pones un 1 en esta posición del ID, dice que se va a incrementar por 1 ¿sí? El, en el display. Y luego si le pongo un 0, se decrementa por 1 el display. ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo incrementar o decrementar la posición de la memoria que yo voy a ocupar. En el caso de la S... Me dice que si yo le pongo un 1, quiere decir que voy a habilitar el desplazamiento del display. Lo que comentábamos ese rato. Si yo quiero ver un desplazamiento del texto, entonces tendría que habilitar esta condición. Y luego, si no lo quiero, pues le pongo un 0. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que definir los valores aquí. ¿Qué valores quiero poner? Si yo le pongo 0, 0 o le pongo este 1 y a este le pongo 0. Le estoy diciendo que va a haber un incremento, pero que no va a haber desplazamiento de la matriz. Digo, del display o del texto, básicamente. Luego vean acá, en el otro comando, aquí, display on, off, o el control del on, off. Me está poniendo una D, me está poniendo una U y me está poniendo una B. Yo tengo que decidir qué quiero. Dice, si le pones uno, quiere decir que enciendes el display. Perfecto, eso lo tengo que hacer porque lo voy a encender. Luego, si le pones un 1, quiere decir que el cursor va a aparecer. Que estás activando para que se aparezca el cursor. Y luego en la B, si le pongo un 1, le estoy indicando que quiero que haga un bling el cursor. Es decir, que esté parpadeando. Entonces, todo eso yo lo controlo. Entonces, si yo quiero todo eso que suceda, entonces a estos datos le tendré que poner yo 1, 1, 1. Y el conjunto del dato que estoy visualizando se lo tengo que mandar yo desde mi programa al display. Entonces, en este caso observamos que aquí son todos unos y le estamos mandando como si fuera un 0F. ¿sí? Y ese 0F se lo mando yo al display desde el microcontrolador para configurarlo en este esquema. Entonces, cada una de las condiciones que maneja el display, yo voy a decidir cómo quiero que opere el display. Para la hora de tomar. Hacer la programación. Yo lo configure de esa forma. Y también me está diciendo el fabricante. cuánto tiempo es el que requiero yo. Para hacer que sea válida. Esa configuración. Entonces. Esta tabla me la da el fabricante. Ahora esta que vemos aquí de la. Memoria CG RAM. Básicamente es para poder. Eh, almacenar. Las nuevas caracteres que yo diseño. ¿Sí? Para eso es este espacio de memoria. Este C... Este... C... CGRAM. Y este WRITE o READ. CGRAM. Es para almacenar esos caracteres que yo voy en dado momento a diseñar. Y que voy a almacenar en el display. ¿Sí? Obviamente. Yo... Voy a almacenar la información en el micro, pero luego se la voy a mandar al display para que él lo tenga en sus posiciones de memoria internas de este dispositivo. Pues toda esta información me la da el fabricante. Dependiendo el fabricante y dependiendo los renglones o los caracteres, obviamente esto va a cambiar, pero va a ser muy similar. ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se hace este proceso de configuración y en base a la selección que yo elija. Este... Cómo se hace la programación. Aquí tenemos un ejemplo. Vean. Al inicio. Vean cómo está configurado. El Power On. RS y R diagonal W. O sea, lectura, escritura. sí, Y el bus de datos. Aquí tenemos la imagen del display que pasa. Y la primera operación. ¿sí? Cuando se reinicia el módulo está en reset. O sea, no aparece nada. Nada más enciende el, la luz de fondo. Pero no me aparece nada. Inmediatamente dice function set. O selección de función. Vean el dato que estoy habilitando aquí. ¿Sí? Y vean los asteriscos que tiene la información. Estos asteriscos pueden ser ceros. O pueden ser unos, no pasa nada. La matriz va a interpretar estos 5 bits. Nada más. Lo que ustedes le pongan a estos bits donde están los asteriscos, da igual. Yo les recomiendo que lo mandes en cero para que no, para que veas un dato más sencillo a la hora de configurar. Ahora observen ustedes cómo aparece RW, está en cero y R diagonal W está en cero. Cuando esté en 0 significa que voy a mandar una palabra de control. Quiere decir que el micro tiene que poner un 0 en este pin y un cero en este pin para indicarle a la matriz que le voy a mandar una palabra de control a través del bus ¿sí? de datos. Y en este caso le estoy mandando 0, 0, 1, 1, 1. Si le pongo este 0, 0, 0, entonces, ¿el dato qué dato estaría yo mandando? Sería un 30. Y un 8, ¿no? Le estaría yo mandando un 38 al display. Entonces el micro le manda un 38 al display. Y en ese momento el micro interpreta lo siguiente, vean. Dice, al momento de mandarle ese 38 al display, el, micro, el display dice, ok, me estás diciendo que vamos a usar una interfase con una longitud de 8 bits, Me estás diciendo que los caracteres o el formato de los caracteres van a ser de 5 por 7 puntos la matriz que voy a usar es de 5 por 7 y con un ciclo de trabajo de un 16 eso es lo que le estamos diciendo con ese 38 a mí, al, al LCD luego mando otro dato de control vean sé que es de control porque RS y RW tienen 00 y ahora le estamos mandando este dato qué dato sería este le estamos mandando un 0 y le estamos mandando qué, le, qué dato es este 111 qué dato sería a ver si se acuerda ¿Sí? ¿Sí? Y vean, con esa información que yo le mando al micro, igual al LCD, el LCD interpreta lo siguiente. Ah, me estás diciendo entonces que el display y el cursor se activan o se encienden, pero no se desplazan, no se despliega, ¿sí? En este caso vemos aquí en la pantalla. La aparición del cursor, porque ya lo encendimos, al mandarle este dato a través del bus. Luego, si le mandamos otro señal de control, vean, aquí, R es en 0, R diagonal W en 0, está interpretando el LCD que lo está le estás mandando palabras de control. Ahora le mandamos este otro dato, un 0 y un, ¿qué valor es este? Un 6, un 06. Con ese 06, cuando el micro se lo manda al LCD, el LCD interpreta lo siguiente: dice que la dirección se va a incrementar en 1 y el cursor se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Cuando se está escribiendo en la RAM. ¿Sí? Pero el display no se desplaza. Ojo. Entonces, eso es lo que está interpretando el LCD. Cuando le estoy mandando yo un 06? Y vean aquí. Sigue manteniéndose el cursor. Encendido. Si yo le hubiera activado el blink. Ese cursor entonces empieza a parpadear. Encender y apagar. Encender y apagar. Entonces ustedes deciden si quieren poner el cursor. Si no lo quieren poner. Etcétera. ¿no? Ustedes a final de cuentas son los que. Están programando y deciden si quieren que eso aparezca. Luego. Ya una vez que mandé las, esas tres palabras de control, el display ya quedó configurado y listo para empezar a escribir el mensaje que ustedes le manden, cualquiera. Entonces, para cambiar el modo de control al modo ya de escritura al display, vean, ya cambió. Mandamos al pin RS del LCD un 1 y en el RW mantenemos el 0. Y en ese momento ya mando un dato. Pero ese dato ya no es de control, es un dato que en este caso me representa la letra L, es el ASCII. Y vean que se imprime la letra L y se desplaza el cursor. ¿sí? Y eso lo está haciendo, ¿por qué? Porque eso fue lo que le configuramos. más No dijimos que parpadeara, simplemente que se desplazara. Una vez que escriba, se desplaza a la derecha y ya está, indicándome que está escribiéndose algo. Inmediatamente mandamos otro carácter o el dato hexadecimal de otro carácter, vean, R se mantiene en 1, quiere decir que ya estoy mandando las letras o los caracteres que quiero que aparezcan en el display, y en ese momento se escribe. Y así puedo empezar a mandar carácter por carácter, así como lo estábamos viendo con la matriz de LED, donde yo leía un dato y se lo mandaba a la matriz, un dato, dato y otro dato, entonces aquí mando, empiezo a mandar caracteres, hasta que termino de escribir el primer renglón. Y en ese momento, dice, ya está listo el primer renglón. ¿sí? Ya están los 16 caracteres. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues una vez que terminé, quiero escribir en el segundo renglón. Pues lo habilito, ¿no? Vean aquí, la palabra de control. Otra vez, pongo en cero, porque le voy a mandar una palabra de control, porque les voy a indicar que ahora quiero que empiece a escribir a partir del segundo renglón. Y aquí estoy viendo que le estoy mandando... ¿Qué, ¿Qué número es este? En hexadecimal. Una C. Entonces le estoy mandando un C0. Con ese C0 le estoy indicando que se vaya al segundo renglón. ¿sí? O, en, o, al, o al renglón 1. Ojo, eh, a veces maneja renglón 1, renglón 2 o a veces renglón 0 y renglón 1. Ya es como ustedes se, se acoplen, pero al final de cuentas estamos haciendo al, referencia al segundo renglón o a la línea 2. Entonces en ese momento al mandarle un C0, el cursor se pone ahí y ya me está indicando que está listo para empezar a recibir los caracteres del siguiente mensaje. Entonces al momento de empezar a escribir, cambiamos RS en 1 y entonces le estoy diciendo que estoy escribiendo a la ram de la lcd y empiezo a mandarle del micro a la lcd los caracteres que quiero que aparezcan en esa en ese renglón y así voy a empezar a escribir escribir escribir hasta que termine yo de llenar el renglón 2 una vez que ya llené el renglón 2 por pues lo que puedo hacer es mandar a borrar y que vuelva a inicializar para que empiece a escribir otro mensaje, si así lo deseo. Entonces, en ese caso, otra vez, palabra de control, vean, rsss 0 y le mando, en este caso, ¿qué? ¿Qué estamos mandando aquí? Si conjuntamos todo el byte, ¿qué dato sería todo el byte que estoy mandándole al display? ¿Qué dato le estamos mandando? 80, un 8, un 8 y un 0, o sea, un 80H. ¿no? Ese 80H le está indicando al display que retorne el cursor a la posición de home. La posición de home va a ser siempre la primera posición del display, no la 00. Entonces le estamos diciendo que regrese a, la, a esa posición de home. ¿sí? Trabaja el display y todo este proceso de estas palabras de control y datos. Es lo que ya tiene que hacer mi programa al momento de empezar a mandar información a lo que es el, el display. No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí. No, no, profe. ¿Sí se entiende el proceso? Sí, solamente pues ahora sí es checar la numeración para poderlo ver. Tengo que checar yo mis numeraciones porque eso es lo que se me, se me dificulta un poco, pero de ahí en fuera todo bien. O sea, como les digo, aquí ustedes como ingenieros electrónicos, una de las cosas que se les deben quedar claro y tener siempre al, al bien piola es la información hexadecimal y binaria, que es lo que siempre van a manejar. Y en los manuales o en los catálogos siempre va a venir esa información. Y eso es lo que se tienen que empezar a acostumbrar a manejar. Cuando estén trabajando lo van a ver en algún momento que estén manejando algún equipo, instrumento, siempre les va a comentar ahí el dato hexadecimal es este, el dato, o el dato binario es este. Entonces, es la información que deben tener siempre bien presente. ¿sí? Entonces, eh, esto es un esquema de interfaz de 8 bits. En el esquema de interfaz de 4 bits nosotros tendríamos que ir mandando, a, mandaríamos la información del micro en mitades, es decir, de 4 en 4. En lugar de mandar los 8, yo tendría que mandar primero unos 4 bits, luego otros 4 bits para que el LCD interprete a la, a la señal de control. ¿no? Lo mismo pasaría con la información que yo imprima en el LCD. Tendría que estar mandando de 4 en 4 para que se complete el byte y el LCD interprete la información. Obviamente cumpliendo los tiempos que me dice el fabricante. Aquí me dice por cada comando que mandes. ¿sí? Me dice aquí, en este caso, debe tardar. 40 microsegundos, para que el LCD interprete ese dato como el dato de control que le están proporcionando. Entonces, esta información es relevante. No quiere decir que sea exacta, ¿no? Pero sí que ande en ese tiempo. Por eso, aquí, en este otro ejemplo, me dice, ¿no? Un tiempo no más que 4.1 milisegundos. Me está diciendo no más que. No quiere decir que sea exactamente 4.1, no. Puede ser menos pero no mayor a. Ah, eso sí es importante. Entonces aquí me da más o menos el tiempo en el cual yo tendría que estar trabajando para que se acompletara mi, mi ciclo de operación y el LCD lo interprete como que es la señal de control. Entonces vean, ustedes tienen la disponibilidad de estas variables para poderle decirle al micro, al LCD, perdón, ¿Cómo quieren que ustedes trabajen? Si haya desplazamiento, si no haya desplazamiento, si quieren una interfaz de 8 bits o tienen una interfaz de 4 bits, ¿sí? Que se despliegue en, en, en dos líneas o en una sola línea. Ustedes deciden, miren, y aquí está la, la elección de la matriz. Si quieren que sea de 5 por 10 o si quieren que sea de 5 por 7. Normalmente siempre se ocupa la de 5 por 7. Pero si quieren ocupar 5 por 10, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Lo permite el, el LCD, ¿no? Entonces, eso me permitiría hacer pues, dibujitos más grandes o dibujos más definidos. Entonces, también depende qué es lo que van ustedes a, a mandar a ese display. Ahora bien, sí. bien dígame. Nada, nada, nada. Ahora eh, viene la, lo bueno. Cómo lo programamos. Ya vimos cómo trabaja el hardware. Fíjense, siempre tenemos que ver cómo trabaja el hardware, cómo opera. Y desde aquí ya nos estamos dando cuenta la relevancia que tiene esta señal en el LCD, RS y RW. Vemos que RW siempre permanece a cero. Eso significaría entonces que si yo veo el diagrama de mi display, aquí, RS... Es la señal que indica que es control. Si es 0 o es uno. Pero RW. Me, en todo el proceso que hemos visto es cero. Entonces yo en dado momento. Esto lo podía poner a tierra. Sin ningún problema. Y como no me afecta en este caso. Para hacer ese tipo de escritura en el. LCD. Pues yo lo podría dejar a tierra. No necesito conectarlo al micro. Directamente lo pongo a tierra. Y nada más controlo la señal. RS. Ahora, si lo quieren conectar al micro, tienen que hacer, pero entonces tendrían que estar cambiando, mandándole a ese bit, pues un valor siempre de cero. ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que esos, esos datos son los importantes para la programación. Y obviamente los datos del bus, donde le vamos a mandar, ya sea una palabra de control, o una palabra de, eh, de un carácter específico. Entonces, recuerden, aquí ustedes, estos que le marca como X, me está diciendo que es un don't care. O sea, no importa. Ya cuando vieron digitales 1, les dijeron que era el don't care, que puede ser uno o puede ser cero Yo les recomiendo que siempre lo pongan como un valor de 0, para que el dato que visualicen sea más sencillo al momento de hacer la configuración. Vean, aquí es otra vez. ¿Sí? Un cero. Y entonces aquí ya se visualiza esto como un dato. Si lo vemos aquí desde acá hasta acá y lo partimos en 4, como hemos venido haciendo, bueno, lo primero que veo es que esto es un 0. Y esto sería un 2. ¿Sí? Si yo lo manejo como cero. Si lo manejo como 1, entonces sería un 3. Si yo al micro le mando un 2 o le mando un 3. A él le da igual, él va a interpretar que este bit vale 1 y este no le interesa, no lo tome en cuenta. Por eso le digo, ustedes pueden mandar eh, en este donker un 0 o un 1. Eso va a depender de ustedes, ¿no? Cómo visualicen mejor la, la información. Bueno, aquí tenemos el programa. Un poquito. Este laborioso, no complicado, laborioso, porque vamos a hacer exactamente lo que le acabamos de explicar ahí, es lo mismo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué hace este programa? Bueno, si vemos el circuito, vemos que me manda los mensajes siguientes, vean. Esos mensajes están aquí abajo. Esto es lo mismo cuando vimos la memoria de programa. Aquí empezamos a mezclar ya, aquí está. Lo que está en memoria de programas, está el mensaje. Todo el mensaje que yo voy a escribir, lo pongo ahí, ¿sí? ¿Sí? Y vean aquí, están puestos los valores de DPTR que hemos estado manejando. Donde están los mensajes. Por eso le digo, el mensaje no está tan El programa no está tan complicado. Simplemente es repetitivo de una rutina. La, rutina. la rutina de la tabla, aquí la vemos. Esta es la que va a leer los mensajes. Y lo que sí vamos a escribir, obviamente, es la rutina para el renglón 0. Para el renglón 1. ¿sí? Una rutina para cuando mandamos comandos. Y otra rutina para cuando escribimos ya el texto en el display. Exactamente lo que fuimos haciendo ahí en el ejemplo. Es lo mismo que vamos a hacer, pero ya con, con el código. ¿no? Y tenemos la rutina de tiempo de los mensajes. La que nos está estableciendo que sea de 40 microsegundos o 1.64 milisegundos. ¿no? Que sería esta que estamos viendo aquí. Y la otra rutina... Es la rutina para que se mantenga el mensaje por lo menos un segundo. Lo puedan visualizar y luego se cambie a otro mensaje. Entonces el circuito sería como este. Un segundo permanecería ese mensaje. Otro segundo me cambiaría a ese otro mensaje. Y otro segundo me cambiaría a ese mensaje. Entonces yo vería tres mensajes en tres segundos. Eso es lo que hace esta rutina que tenemos aquí. De retardo. Entre mensaje. ¿no? Y esta otra. Es el retardo que me pide el fabricante. Para que el, el dato en el display. Se haga válido. Entonces observamos aquí lo siguiente. Aquí están conectados todos los pines al micro. Pero como les dije. Este pin. En un dado momento lo podemos poner. A tierra. Directo sin necesidad de mandarlo al, al micro. Y entonces me ahorro una instrucción. Que será la instrucción de estarle mandando un dato. A ese pin. <coughs> y vemos aquí cómo está conectado el bus de datos. 8 bits. Y eso ya me está ocupando un puerto completo. En este caso está conectado. Al puerto 1. Y la, los que están controlando. Al display para ver la señal de control. O señal de escritura. Son esos otros 3 bits. Entonces. Estoy ocupando, estoy ocupando en total. 11 bits. Si quito el RW. Entonces nada más esté ocupando 10 bits. Entonces, pues, ojo con eso a la hora de hacer su, su configuración. ¿sí? Uy, ya no nos va a dar tiempo de ver todo el programa. ¿Qué les parece si vemos el programa el día viernes, mejor, completo? Paso a paso, porque si no, no nos vamos a nos vamos a quedar a medias. Sí, profe. Sí, sí nos parece sí, bien. bien profe. ¿Okay? Nada más aquí como comentario, miren, aquí podemos ver básicamente los datos de control, vean. El 38 que manejamos, ¿sí? el 0C que manejamos por ahí y el 06. Ahí están los tres datos de control. Con estos tres datos configuro el display y una vez que está configurado el display, ya no lo vuelvo a configurar. Ya me quedo en mi programa principal imprimiendo todo lo que tenga que mandar. Lo único que tengo que hacer es mandar datos, mandar datos. Y ya no entro a configuración. A menos que yo quisiera cambiar algo de la configuración del display. Entonces la configuración solamente se hace la primera vez y ya después entro al programa y empiezo a mandarte todos los mensajes que yo quiera al display. Entonces aquí vemos que estamos manejando un esquema de directiva de ensamblador, que es el, el ORC. ¿Sí? Y estamos manejando declaración de mis variables. Para no manejar los pines del puerto. Manejamos las variables. Y estamos organizando el programa a partir de la posición 0. ¿Sí? Entonces simplemente si lo quieren manejar así. Si no, pues lo podemos manejar sin ningún problema. Pero si sí es necesario empezar a acostumbrar. A organizar las posiciones de los programas. Para que ustedes vayan teniendo un mejor control. De su, de su programa. ¿no? Entonces vean aquí. Empiezo en cero, pero yo hago un salto a una posición de memoria indicada por esta tarjeta main y el programa empieza aquí. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque intermedio a esto pueden haber otras cosas. Más adelante vamos a ver que las posiciones, las primeras posiciones de memoria están ocupadas por las interrupciones y si yo empiezo a ocupar interrupciones, no puedo tener información metida aquí. La tengo que mandar a una posición de memoria específica. Aquí le puse org 0 y luego vete un salto, pero igual pude poner pues, una posición de memoria como lo hemos visto en otros ejemplos. O sea, a lo mejor le digo, ¿sabes qué? Empieza a partir de la 200, ¿no? Y entonces ya no necesito yo este, aquí mandar ponerle la etiqueta, sino le pondría salta 200 y en 200 tendría que tener el inicio o poner aquí un org 200, indicándole que el programa principal está a partir de la posición 200. Pero como siempre les he dicho, es más fácil poner etiquetas que poner la dirección del programa. Bien, aquí lo vamos a dejar para que el día viernes describamos cómo funciona esto paso a paso y ya tengan ustedes pues casi casi completo el manejo de del micro ya con micro con teclado con este con análogo digital con un display. Nos faltaría manejar la parte serial y las interrupciones y con eso estaríamos terminando el tema número 2. Entonces, esta es la, una de las partes importantes para poder interactuar con el display y lo que ustedes quieran visualizar como variables de lectura en un dispositivo, ¿no? Que quieran visualizar qué está pasando. Bueno, pues entonces nos vemos el día viernes y que tengan buena tarde. Igualmente. Igualmente, ingeniero. ingeniero. Hasta luego.